La historia de Colombia es una historia de Colombia y de sus oligarquías, las dos, porque son, son inseparables. Las oligarquías han gobernado Colombia, eh, sucesivas oligarquías, no necesariamente la misma oligarquía constante, desde la independencia hasta hoy. Eh, me parece imposible eh, escribir la historia de Colombia como si la fuerza social, política, económica y militar de las oligarquías no existiera y no hubiera condicionado prácticamente todos los, los, los aspectos de la vida colombiana en estos cinco siglos. Por eso es necesario hablar de las oligarquías, no es simplemente por llamar la atención con el título. Lo que se repite en la historia de Colombia son fundamentalmente tres cosas, creo yo, la violencia, la corrupción y el olvido de la violencia y de la corrupción es decir desde el primer momento desde la conquista desde el siglo XVI eh, bueno la conquista se hizo mediante la violencia evidentemente y la violencia se mantuvo una violencia larvada una violencia sorda durante todos los siglos de la colonia porque efectivamente no había una violencia o sea, terminadas las guerras indias fundamentalmente a partir del siglo finales del siglo XVII ya no hubo no hubo necesidad de mantener la violencia, pero, pero la, la estructura social era una estructura eh, esencialmente violenta, no solo sobre los esclavos y sobre los indios superstites, sino, sino sobre toda la población realmente. Esa violencia eh, se iba acompañada de corrupción, desde el primer momento también todos los funcionarios coloniales españoles terminaban sus carreras, no todos, pero en fin, casi todos, muchos de ellos, terminaban sus carreras eh, siendo mandados a España cargados de cadenas a ser juzgados por, su, por delitos fundamentalmente de corrupción. Todos se habían, se habían vuelto ricos o habían intentado volverse ricos en sus cargos. Y... Y eh, el olvido de la violencia y de la corrupción, porque eso justamente, ese olvido es lo que ha permitido que eso se repita indefinidamente y se siga repitiendo hoy.